Somos una entidad que surge en el año 2003-2002 con la finalidad de autogestionar las necesidades de migrantes LGBT que en su momento habían venido a nuestro, al país. Y se ha ido transformando en una entidad que trabaja conceptos como la interculturalidad, construir puentes entre diferentes orígenes y tra trabajar temas sobre vulnerabilidad social, el tema relacionados con el origen, los refugiados, también tenemos voluntarios profesionalizados. Eh, yo creo que mucha de la labor de ACATI se basa en el voluntariado y ese voluntariado tiene una, un, una parte muy importante de profesionalización o de formación para, la, para el desarrollo de las tareas que deberán desarrollar. Por lo tanto, en, en general, tiene un vínculo con la profesionalización detrás. La visión de akati es hacer igual que con las personas que tienen una necesidad o demanda. En el caso de voluntarios con una inquietud o motivación, es una acogida indivi muy individualizada. Es una escucha en un espacio generalmente individual. Como máximo pueden coincidir dos personas, pero siempre hay una primera entrevista en la que nos conocemos. Contamos quién somos y, y escuchamos que, quién es esta persona, qué trae, en su experiencia, en su formación, también en su motivación, en sus intereses, intentamos que sea un, generar un pacto positivo para las dos partes y que ganemos las dos partes con, con el encuentro. A partir de un primer interés intentamos elegir algo concreto, simple y sencillo y a corto plazo para que esa persona pueda empezar a conocer la entidad con un acompañamiento a una persona o con un apoyo a un grupo. Entré acati por las prácticas de un máster en intervención psicosocial que hace la autónoma y bueno, tuve seis meses de práctica y finalmente decidí involucrarme más a la largo plazo. Participo en un programa de radio que se llama Diversitats de Radio Trinillova y bueno, semanalmente hacemos dos horitas matinales de actualidad, entrevistas, activismo LGTBI en Barcelona Tocamos digamos, la cultura como un eje transversal a toda la promoción de derechos humanos y sociales. Nos permite pues, crear, crear lazos entre diferentes asociaciones, colectivos y, y pers tanto personas migradas como personas LGTBI. Y es un espacio de difusión y de actualidad para, para dar voz. O, o ofrecer un espacio para que se visibilice la lucha que se está haciendo en el sentido de la lucha LGTB inmigrante, por eso. También que esa persona pueda participar en los grupos que hay como, como, como cualquier otro, otra persona, ¿no? que pueda participar en el grupo de ocio, que si quiere disfrutar del grupo de deporte, porque también las personas voluntarias generan referentes ¿no? y, y son aliadas de de otras personas que no vienen con esta capacidad de ofrecer tiempo, pero que necesitan vínculos con, con el territorio, ¿no? Viene como estudiante y rápidamente la, la asociación, pues, creamos unos lazos afectivos con diferentes voluntarios de la asociación, con el presidente, el tesorero, y la verdad es que estoy muy a gusto, porque al final es eh, un tejido muy interesante que no solamente pues, hacemos eh, proyectos sociales dirigidos a la sociedad de Barcelona y a las personas migradas aquí, sino que a la vez formamos un grupo en el que digamos establecemos redes de, de apoyo, contacto, etc.